Dueto América es un dúo musical mexicano compuesto por los hermanos Carolina y David González. Eran de Aguas Calientes y disfrutaron de su mayor éxito a fines de la década de 1940. Carolina y su hermana Elvira también formaban parte de otro dúo llamado Las Palomas que compartía un estilo similar al dúo con su hermano David. Estilo los Dueto América no solo cantaron canciones contemporáneas, sino que también ayudaron a revivir canciones populares más antiguas, casi extintas, conocidas como corridos, con la ayuda de Fernando Z. Maldonado y Felipe Valdés como compositores. Además de la combinación de sus voces en un estilo country por excelencia, el dueto América también se destacó por su acompañamiento de cuerdas y el arpa ejecutado por Jacinto Gatica. Dueto América y Dueto Amanecer fueron algunos de los pocos grupos musicales que fueron acompañados por el arpa en ese momento. Familia. Carolina sigue siendo miembro del Dueto de las Palomas, pero lamentablemente David ha fallecido, pero le no sobreviven su hermana Elvira, su esposa Juanita y sus hijos que residen en norte de California. Canciones, oito soñadores, el venadito, tres suspiros, un día con otro, gaviota traidora, la vida infausta, la delgadina, el corrido de Tomás y Abel.